Tres perdigones ya crecidos se asoman a la fuente de la Tinajilla. Hace mucho que por el Cerro del Escribano no se ven perdigones, por lo que es una buena noticia que en otras zonas del refugio más recogidas, hayan prosperado estas nuevas generaciones de perdiz.